Sobre la situación de la Confederación Brasileña, ¿les la Confederación cambiaron? Brasileña uh -huh. eh, es normal que haya habido un cambio, uh -huh. eh, ya era el periodo electoral. Eh, este, eh, estamos charlando con quienes fueron electas nuevas autoridades, pero las nuevas autoridades no han sido electas de acuerdo con la constitución de la FINA aprobada. ¿Eh? se van a reunir en pocos días yo hablé con el, el presidente que fue electo van a hacer todas las modificaciones porque tienen que hacer eh, eh, la situación de Brasil hoy no es fácil ¿eh? y tienen que hacer un equilibrio entre lo que le dice el gobierno y lo que le establece la fina y eso es difícil y sé que lo van a lograr y después de esto habrá un análisis eh, por la parte legal, que va a ser rápido, ¿eh? y con los nuevos estatutos inmediatamente serán aprobadas las nuevas autoridades. ¿Pero tienen tiempo para eso? ¿Dos meses? ¿Tres meses? No Todo sé. va a depender de lo rápido que hagan las cosas Brasil. En la FINA se van a hacer rapidísimo. Perfecto. ¿Tiene uh, eh, solamente una... Sí. Eh, ¿o ¿Qué puede acontecer con Brasil si eso no acontece, no, no cambiar las... Las reglas, no, reglas. porque la va a cambiar, yo hablé con el nuevo ah, presidente. Perfecto. No, no, no, no, no, no, no. no van a... Lo que pasa es que hay que hacer un equilibrio en este momento entre lo que le establece el gobierno y lo que tiene que hacer en la Ese Es el problema. <risa>